¿Diggy? Hola señor ¿Sí? Que compro un mono No no, gracias ¿Esto es un mono? Me hace bonito porque tengo monos. Me hace bolito No no no quiero, ¿cuánto vale? Por curiosidad Vale, como tú quieras, Yo te lo tengo No, no, gracias, ¿qué haré yo con un mono? Tu casa. ¿Quién hay? ¡Un mono! ¡Ah! Ya ha llegado, señor. Señor, estás aquí, ya ha llegado. Señor. No, no, no, no, no, no, no, no,